Somos como un equipo, él me enseña a mí, yo le enseño a él y entre los dos elaboramos todos los productos. La marca nace hace cuatro años más o menos, yo soy diseñadora industrial, y ingeniera en diseño industrial y a partir de ahí, en los últimos semestres, empezamos a crear productos con piedras naturales, empezamos a combinar la joyería y luego fusionamos la parte del tejido y entre los dos creamos como la fusión de joyería con tejido a mano. Llegamos a un punto de descubrir lo que era una mezcla de técnicas. Eh, María Isabel estaba enfocada más que todo en una parte de joyería y yo estaba más que todo enfocado en la parte de, del tejido. Eh, entre los dos logramos fusionar lo que es ahora a todo. Lo que queremos reflejar con nuestra marca es que las joyas, que las piezas que elaboramos sean muy artesanales, tengan ese toque de artesanía, de patrimonio y representar nuestras piezas.